Ya, ya, ya, Junior, RS, RS Records, Santa Catarina, Bosque del el palmar, yao, loco, dice, dice. Yango, ay, pasame el bill, le pongo estilo, solo sé que voy por ahí, derramando en mi libreta lo que tuve que pasar, pa' escribirles por ahí, aunque algunos no les caigan Voy por más Me prendo cada día, cada noche En la casa o en el coche Conmigo no te equivoques Porque no acepto reproches Llevo una vida mala Lo tuyo es puro fantoche Algunas morras Por ahí quieren que el sostén Desabroche llevo como algunos quisieran Fumando weed, llenando billetera No me bajan de la nube que Aunque quisieran quisiera. Cualquiera, cualquiera, no lo hace ah, cualquiera Junior RS, RS Record, la 818, dice, dice ah, Haciendo rap, subiendo la escalera ah, Yo estuve abajo, voy por lo que pueda No me aplacan, la... aunque hagan nah. lo que quieran porque ahora soy yo del rap, la nueva era. Voy por lo mío, sigo mi camino, me forjo el otro, pienso en mi destino. Música, rap, es por lo que yo vivo. Si no te gusta, vaya de donde vino. Yo me siento casado, varias veces lo soñé. Vivir de lo que me gusta, hasta que por fin lo logré. Hoy sé que lo bueno tarda y confieso que me tarde. Quiero un motivo ahora que por fin lo logré lo lo Hoy ando high, pásame el beat Le pongo estilo, solo sé que voy por ahí Derramando en mi libreta lo que tuve que pasar Para escribirles por ahí Aunque a algunos no les que Con mi escritura voy a lograr Todo voy por más, todo voy por más que voy fluyendo yo pensando en otro verso Viendo como el humo flota Yo aquí sigo de necio Que no soy tan conocido Pero me ganó el respeto del barrio Escribiendo lo que he vivido Siempre he sido tan honesto esa es mi vida, yo no voy a cambiar Perdón mamá por no ir a mejorar Me gustó el business, no puedo dejar de escribir rap con mi escritura quiero lograr Conocer lugares, llegar a matarle Esa cosa que merece mamá Decirle que si pude metas alcanzar Trabajar hasta llegar a ser Conocido por toda la gente Como cuando iba por mi calle No tenía tanto que ofrecer No tenía tanto que ofrecer Pero volví, solo escribí No sé cómo fue, pero no me rendí si sí, tuve, pero hoy voy aquí No pararé Hasta llegar hasta el fin Hasta llegar hasta el fin Yo solo sé, no quiero perder Porque ya lo hice pero me levanté buscar un motivo ahora lo encontré no descansar y poder ofrecerte mi escritura esta es mi cultura lo tuyo me suena a pura basura lo mío es rap yo lo hago sin censura también me tocó vivir la vida dura mexicano hasta el tope lo remarco para que lo note somos los chapetes, aquí la vida es corta Si no me crees cargo la corta Cargo la corta Ya, ya, ya, es el Junior RGS Record. Santa Catarina, porque es el palmar Ya, ya, ya, 818 Woo! Ya, ya, yeah. RGS Records te lo recuerdas carnal